Muy, eh, es muy cring, eh. Esto estará hecho por una persona. O sea, tendría, ¿debería de poner más 18 en el, en el puto string o cómo? O sea, es que no sé, ahí. Supongo que escenas muy sangrientas, ¿no? Es un juego de, de calamardo, gente. Hmm. Mi es Squidward. <risa> Squidward. ¿Qué? ¿Vale? Eh, Todas las mañanas se nada despierta, ¿vale? Vale, nada. <risa> nada cambia. Quiero matar a mí mismo, ¿no? <risa> Pero ahora, ahora quiere matar a la gente que odia. Ahora le bajo el sonido. <risa> ¿Qué cojones, ¿Qué? Calamardo. <chico? risa> <What? risa> Calamardo se suma, se suma a la ¿Cómo? Eh, ¿Vale? <ríe> ¿Cómo cómo cómo con esa? What? Señora Usted quiere un poquito What de hamburguesita? <ríe> <amugacita? ríe> cómo Eh, cómo Pero what Que me hubiera joder a fondo ¡Madre! Madre mía, hermano Álvaro O sea, increíble juego indie. Buenas tardes, cachón! ¿Cómo estamos? Súper increíblemente troll, ¿eh? O sea Es un puto patricio ¿sabes? El que... ¿Qué debo hacer, tío? Es increíble ¿Cómo han ido estos días, mi hermano Álvaro? Y estamos que hasta mañana No podré traer el maldito jugador Legacy, tío ¿Qué debo hacerle, bro? O sea ¿Qué debo hacer el yo, O sea O sea, no se mueve de ninguna puta forma, o sea, controles, tío. No, un juego, ya me entendéis, está hecho por eh, una persona, mancho pero no obstante. ¿Qué coño? O sea, restablezco. ¿re What? O sea, ¿eh? No se mueve de ninguna manera. O sea, si ¿se le conecto al mando. No creo que sea de por mando, ¿no? ¡Ah! ¿Qué audio? O sea, ¿Eh? Vale. ¿What? Caramba, no tiene una K. ¿Quién quiere golpes? Eh? Culto, <ríe> <culto de> <ríe> Squid Guard, ¿Eh? <ríe> Gracias, Campbell, no, well, Game, ¿eh? Gracias, campeón Lobo, por eso mega he Hoy quería traer un juego troll, la verdad. O sea, lo encontré ayer por Twitch y yo, eh, o sea, por Itch y yo, eh, Elilobos y Álvaro, y me pareció la polla, la verdad. O sea, no sé, me, me, me pretendía jugar hoy a Hogwarts, inclusive me puse a la puta de de Harry Petas, tío, pero eso no, o sea, realmente eh, no sale hasta las 12 de la noche. Debería... Lol. ¿Eh? Debería decir eh, que estoy bastante desconforme, tío, o sea, no sé, para esos es que digan que sale el día 11 y ya está, ¿sabes? Porque es que es jodido que salga a las 12 de la noche eh, hoy y no haya acceso, o sea, yo por lo menos no voy a streamear a las 12 de la noche, ¿sabes? ¿Qué coño, eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue? Eh? Por supuesto el jueguecillo y qué tal ha ido la mañana de Viernes Poderoso. Disculpadme por ayer no haber podido hacer directo. Quedó que es cero intuitivo, ¿eh? o sea, bro, o sea, comerme esa sopa. ¡Qué paranoia! O sea, es como un, eh, un escape room Constantemente No lo entiendo O sea ¿Es eso? Es un puto... De... ¿Qué coño? Qué alegría campeón Terminó bien la semana Hoy irá, supongo, ¿no? Tanto tú como Noah, A casa de tus tu abuelos ¿Qué hago, tío? O sea ¿Eh? Vale, KK O sea, KK No dice nada, ¿no? Y sí, no, claro Es bien decillo. ¿Qué? A ver mañana las expectativas de Howard Supongo que empezaré por la mañana directo y no cerrar hasta por la noche, ¿eh? Supongo que daré eso. Tío, ¿qué debo hacer, bro? O sea... eh, es muy puto raro, tío. O sea, ¿eh? pensé que el juego no sería así, o sea... ¿Qué debo de hacerle, tío? O sea, hola. ¿Habrá alguna de estas? ¿Más de 12 horas? Supongo que sí, que mañana eh, empezará a las 11 y terminará a las 11 de la noche, o sea, literal. También daros cuenta de que llevan seis días todos los streamers grandes eh, y todas las personas que pagaron el deluxe llevan ya como unos seis días de, de ventaja, entonces voy a tener que meter un bull super grande desde el principio. O sea, porque seguramente, ya lo estoy viendo, que generará poco y esperemos que me equivoque, ¿sabes? Para poder llegar a más personas con ese juego también. Ya me jodería. O sea, solo espero eso, tío. ¿Qué debo hacer, tío? Es lo único que se puede hacer, abrir la nevera, o sea, ¿qué hago? ¿Sargo? Es que no, no entendí lo que debía hacer, ¿sabes? Pero, Dios, ¿y esto? O sea, me pondré un despertador por si acaso No pasa nada, campeón, luego ya me jodería ¿Hay una llevar en la nevera? ¿Hay una llevar en la nevera? ¿En serio? ¿Dónde yo? O sea, no lo ha visto él y luego, te lo juro Ah, LOL, qué bueno, qué, qué buena vista Qué buena vista, fog, eh Arte caso, mil millones de gracias, campeón, anda, anda que no, eh no, o sea, yo eh, ofuscado ahí tirándolo, eh Dentro, muchas gracias, leña. O sea, no lo había visto, eh, para que tú veas Yo no sabía que era un escape room, tío Squidward, ¿Eh? ¿Qué aquí? ¿Es a <risa> <to> <risa> <risa> <risa> ¿Cómo? Bits, give me your money <risa> <¿Qué> <risa> <you're in hell? risa> O sea, LOL <risa> ¿Qué cojones, tío? Estaba escondido ahí el vato ¿Qué narices, loco? Que he cambiado esta bote esponja, eh. O sea. Alto capo, ¿no? es Asesinato. Se le dio, eh. Está súper alto, tío. ¿Qué es eso? What the fuck? <risa> Parece mentira, cabrón, <risa> que este juego tío. <risa> ¿Qué tal campeón tú de suicida? Me representa. Super extraño. Es Calabar. What the fuck? O sea, qué paranoia. Es como un escape room o algo. ¿no? no lo entiendo. Es como, supongo, no, también. Al mismo tiempo. Es no que faltaba lo que no, qué, ¡Qué paranoia! ¿Cómo estamos contemplando tú? ¿Cómo, te... Bueno, ¿cómo te va este vierecito con FlowA? O sea, para que veáis, ¿eh? Ah, ¿La ardilla se extraña ¿Es quien va a morir primero? ¿O vamos a controlar a esa piba? Es un juego de miedo, se supone, claro. Se supone. No veas... Eh, es, vale, explorar eh, la casa. ¿Y...? ¿E eh, o F ponía? ¿Papá te juego es God? ¿En serio? Ajá. Pues no lo había visto, la verdad. O sea, lo pillé en eh, Itch y yo. digo, y yo me parece súper fantástico, no se ve muy bien. Eh, es como un escape room todo el rato o algo, ¿sabes? Pero me, me pareció como un Oblast también al mismo tiempo. O sea, vamos a ver, ¿qué cojones, tío? ¿Me puedo? Y las noticias de abajo. Gracias, gracias, campeón. A por en una guardería <risa> y ah, ¿qué? Gracias, campeón. Y no, por eso me voy a habita... ¿Qué? <risa> por eso me ha habitado ¿no? mano Hermano, que te ríe de mí ¿O sea qué? No, papá, no, ¿qué? No, por deber. debo esponja ¿Y una ardilla? No, o sea eh, Lo que pasa es que me ha cuajado ya la cara, ¿sabes? Realmente Increíble O sea Vamos a tener que correr, ¿no? Me ha pegado con el clarinete Un guantazo que flipa, ¿sabes? Me, me ha reventado, tío O sea, ¿qué? Sabía que os iba a molar este juego, tío O sea Vale, así me encierro ¿Y yo, eso qué es, tío? guamán. Hostia, ah, hostia. La <risa> Gracias por eso me voy a campeones campeón y lobo. Qué paranoia, ahí hay alguien, tío, o sea, sufriendo, ¿no? O sea, ¿puedo verlo? Quiero ver eso, tío. Es como. Es, es demasiado outlast, ¿no? O sea, ¿y eso que está ahí, Aquaman, hermano? Haciendo co.. Hostia puta, viene el man, tío. Ah, la revibi. ¿No me puedo esconder? Muchas gracias siempre por estar ahí, tío, ante cualquier puto juego. La verdad es que lo vi y me. Digo, vamos a traerlo hoy porque me parece la polla, ¿sabes? I'll come back here after I help eh, de Pyke se ha dicho lo malo que tiene. A ver. Eh. O sea, eh, lo malo es que, claro, están puto inglés todos. O sea, vamos a pasarlo un poco a Nunta. La eh, anestesia se creó en eh, 1844, los médicos. que en eh, mil, eh, Literalmente, 400. Eh, o, o sea, 843. Le metieron con el clarinetazo, ¿eh? eh me va a meter otro cocorotazo, tío. O sea, ¿qué debo hacer en ese puzzle? O sea, ¿y qué cojones es eso, tío? Es como la habitación de... Eh, Boy Sponge o algo? Vale, eh, warning. Se ve muy bien, ¿eh? El puto juego. No obstante, ¿eh? O sea, pero no entiendo... ¿Qué debemos de hacer, no? O sea... Nada más empezar. como que me dé un sitio un montón de grande, no? Pa... Hostia, un, pa... un palancazo de puta madre, ¿no? ¿Le puedo pegar? En la vida, ¿no? O sea, en la vida, hermano. Vale, eh, supongo que eh, esto es para la habitación de atrás, ¿no? Vaya paranoia, ¿no? Uy, aquí no, no, o sea, aquí más a ver si hoy nos lo hacemos rápido En verdad no creo yo esto que tenga muchas horas, ¿eh? ¿Puedo utilizarlo? Hostia puta, ¿eh? Márcate un eh, Gordon Freeman ¡Lol! ¡No! ¡Hermano! ¿Qué? ¿Qué? Cabezón como los paros, ¿sabes? Me voy de aquí, hermano ¿Es qué? ¿Qué? ¿Cómo lo paro, tío? O sea, es agónico, cabrón ¿Cómo lo paro? Me voy, gente ¿Qué, qué debo de hacer aquí, tío? ¿Qué le hago, tío? Pobre, pobre Patricio, tío ah, Me voy, gente ¿Eh? O ha muerto ya Nadie me jodería Me han hecho una limpieza de tomado. Lo está disfrutando, ojalá Madre mía, o sea Viene por ahí el man eh, eh, ¿Cómo paro eso? O sea, ¿Cómo cojones paro esa puta mierda? Vale, eh, ¿lo ves aquí a la derecha? No sé, pensaba que no tendría tanto contenido explícito La verdad, al juego, eh, o sea Me voy, gente No puedo salvar... No puedo salvar a ese bicho ni de coña, ¿no? O sea, ahora mismo no, supongo O sea, ¿para allá? ¿para dónde? ¡Me cago en mi puto madre! ¡Ah! ¿En serio? bro ¿cómo le, ¿cómo le trole ahora? O sea, bueno, en verdad sí le puedo trolear por aquí, ¿no? Corrollo muchísimo más, ¿no? Supongo Si no el juego no tiene sentido Si no corro yo más que él no tiene sentido Sí, ¿no? Lo está gozando, ¿sabes? Madre mía, el maldito Patricio, tío Pobrecillo, ¿eh? Vale, pues no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, ¿puedo pegarle ahí? Ah, pues sí Ah, entiendo ¡Oh, shit me escapé estrés Eh, perdona, estás vivo después de que te pegue una puta eh. What? Radia por el medio, loco. O sea, esa estrella de mar se ha regenerado demasiado rápido, eh. Fancer living room, tío. O sea, eh. What? ¿No estaba aquí? No, no, o sea. Ah, no, no, no, no estaba aquí, ¿no? No sé dónde coño está, eh, pero bueno. Vamos a ver que tengo que irme con el bicho. Eh. Tal tú, vale. Sandy, thank you. <ríe> y eso, tío. Okay. Let's go. And one more Pink Patrick. Did you see SpongeBob? Es satánico el juego, eh, fuera de coña, es muy satánico, eh. Vale, o sea, living room, okay. Ah. Le de Patrick 20, okay. Gracias, papá. Ahora tendré que ir eh, a, a ir, o sea, que ir para arreglar la luz, ¿eh? literalmente. O sea, vamos a ver, le tienes que meter el clarindazo por la boca al, al calamardo ese. Hijo de puta, ¿eh? Aunque bueno, yo espero acabar con él hoy, ¿eh? O sea, la salida. Manito, eres tonto. Hermano. O sea, ¿por qué le hace ruido al andar? Y yo no. Seguro que pasa algo ahora, ¿no, gente? No se va a poder ir tan fácil, ¿no? en la vida se ve tan fácil, no me lo creo ni yo en la vida, eh. en la vida ¿sí? no puede ser, bro vete vete de aquí, pelotudo. increíble, ¿qué? y por eso no es bueno eh, comerse lo que, eh, prepara a tu amigo o sea, madre mía, eh, maldito eh, pa, o sea, calamardo, vaya tela o sea, vale, ya estaría el primer check ¿no? o sea, de una Vale, eh, investiga el, el cuarto de estar, ¿no? O sea, lo de eh, voy esponja de aquí, ¿no? ¡Oh, ¡Hostia puta! Hijo de la gran puta, qué susto, tío. No lo había visto, ¿eh? Y ni se había escuchado. El living, el living room estaba aquí, ¿eh? Los compañeros del barran, o sea, completamente ayudando, ayudando en todo momento. Menos mal que encontramos la palanca aquí, ¿eh? Tiene un sonido un tanto creep, ¿eh? Dios, ¿y eso es una.? Segunda planta, gente. Aquí lo podré trolear, ¿no? O sea, digo yo, ¿no? Vale, investiga. ¡Hostia! Viene para acá, gente. No puede ser, ¿no? Tío Y eso Vale No sé cuánto dura el juego Pero yo creo que sí que no lo podremos ruchear, ¿no? Después Supongo que después de la noche también mmm, Le meteré para probar la nueva temporada del Overwatch O sea, realmente Ya que también hay que esperar, por supuesto, mañana, tío Para lo de... El... ¿Tengo que darle al botón? Hostia, puta, que viene, ¿no? ¿Es por ahí o no? ¿Cómo me cambio de inventario, eh? Wichi, wichi eh, Voy a vestirme sin problema, chido que dice el tío Aquí estamos jugando un maldito juego de miedo De eh, Don Patricio Pero no entiendo, ¿sabes? ¡Ah! Y tan fácil como eso. En la vía, ¿no? O sea, es increíblemente extraño el puto juego. Es como un Outlast, pero de puzzles y de, de escape room en todo puto momento. Súper extraño, ¿eh? ¿Puedo cerrarla? Más la voy a cerrar. Hostia, ¿me ¿imagináis que tengo que irme por ahí abajo? No es por ayudar, eh, eh, por ayudar papás, es por eh, caminar como un eh, elefante pisando huevo A ver, eso también pasa. Eso también pasa en el puto valor. Después le meteremos un par de balonatos también, pero ya sabéis que siempre las categorías que más tienen no significan que más generen, ¿no? Sino que se dispersan mucho más las personas, tío. Por eso también quería hoy traer, o empezar, mejor dicho, con algo muy troll como esto, que la verdad es que me pareció una fumada. Digo, lo voy a traer hoy, tío. O sea, inclusive ya que eh, leí que el Howard hasta las 12 de la noche, eh, hora española, no va a tener eh, lanzamiento. O sea, que es una guarrada la verdad, enorme, tío. Pensé... De, o sea, pensaba que lo podría llegar a traer hoy, pero no. Hasta mañana no lo podré traer. Y supongo que haré eh, un... O sea, bueno, un, un stream longo o, o un maldito 12 horas, ¿no? Mañana. Porque si no, vamos a estar en cuanto tiempo. Eso, ¿cómo estamos, campeón? Buenas tarde ¿Qué tal? ¿Cómo fue el examencillo? ¿Y cómo te encuentras? Perdonadme por ayer no haber hecho directo. No pude, me cago en la leche. Pero bueno, como recompensa, y traigo también juegos guatones y un poquito de competi, ¿no? a ¡Lol! ¿Qué, qué coño? ¡Garry! ¡Garry Smot Eso no es el cangrejo de... Madre mía, o sea, de bot de esponja Vale, supongo que vos de esponja es a quien tenemos que salvar ahora, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? ¿Y eso? Muy raro, ¿eh? ¿Y qué tal está Super Hugo? Papá, ¿viste el tuit de Vegeta de, del iceberg? No O sea, ¿what? ¡Qué paranoia, tío! O sea, todo está eh, muerto o casi eh, a punto de morir, ¿no? En el juego y tengo que salvarlo una bueno, vez para el caracol no hay solución, gente O sea, literalmente The question mark is What is the true way? ¿Qué coño es este, tío? ¿Eh? ¡Hey, Sandy! ¿Qué te saben te bien, qué me saben bien que alegría que te saliera, me saliera bien. Me cago la leche ese Hugo. O sea, lo aprobará, ¿no? O sea, encima es que lo aprobará fácil. O sea, fuiste confiado, no supongo, Easy. ¿Qué? ¿Vale? ¿En el closet? ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! Vamos a ver cómo muere Eh, ha dicho que los calamares no tienen pizza, ha dicho O Y se va al man, ¿no? O sea ¿Qué sentido tiene, cabrón? Hostia, puta, a ver cómo hago eso Eh, find the way eh, to de machine, ok Encuentra, vale, encuentra una manera de What the fuck <ríe> ¿Qué cojones, tío? ¡Para, para, para! ¿Por qué haces tanto ruido? ¡Hijo de puta! ¡Ah! Me voy, ¿no? O sea, eh, bro, ¿no tengo no tengo lo de la otra vez? O sea, vale, supongo que será lo mismo de antes, ¿no, gente? O sea, está conectado a la luz. Voy a buscar una, una forma de, de quitarlo, ¿no? Solo digo que a mi padre le gustan los caracoles. En serio, a mí, bueno, a mis padres también, o sea, en su momento. No, me acuerdo yo que de pequeño lo probé, pero vaya, o sea, ya ahora mismo no me lo comería en la vida, ¿sabes? Es algo que me da bastante eh, reparo, ¿sabes? A la larga. Supongo que también lo está gozando, ¿sabes? El maldito. Eh, eh. Ah, entiendo que sea eso. Un cubo, bro. ¿Y qué coño tengo que hacerle con el cubo? Ah, tirarlo algo en el mecanismo para atascarlo. ¿En serio? Un cubo, hermano. ¿Qué quiere que haga con un cubo, cabrón? O sea. ¡Ah, agua! Ah, vale, vale, vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo, entiendo. Ahora, ahora entiendo el pictograma, gente. Ahora es cuando. ¡Hijo de puta, lo sabía! ¡Hostia, vaya recortadilla, gente! A ver cómo lo hago, ¿eh? A ver cómo lo hago gente. ¡Cállate! Se <risa> tío ¡Cállate, perro! ¡Ja! ¡Ja! No te veo, ¿no? O sea, creo que no te vemos, gente A mí me da, co me da cosa comer caracoles Yo desde yo lo probé Pero ahora mismo imposible sería Sobre todo después de haber visto La preparación Falcero Tubo y el lobo. Imposible Aparte también su... <ríe> su sistema digestivo y todo eso En plan... Cuando ya te vas dando cuenta de cómo funcionan los caracoles, supongo que da un poco como de. Uf, grima. O sea, literal. Pero supongo que es eso. A la peña pues le gusta, ¿no? Vale. Gente, me dará tiempo. Está intercomunicado la puta mierda, ¿eh? ¿Yo, qué? Hermano, ¿quién tiene el cuarto año comunicado con una, sala, con una salita de estar, tío? ¡Ja! ¡Ah! ¡Cállate, cállate! Eso no vale, eh, está haciendo per per perrito guardia eh. Madre mía, la que me está dando el hijo puta no te extra. Que para, para, para. Ah, ah o sea, el otro. Eh? What? No entiendo, tío, o sea. Eh, eh, eh, hermano, o sea, ¿qué? Para. Vale, voy a buscar otra cosa. Con lo cual, sabe, atacar esa parte, ¿no? Increíble, ¿qué cojones? Hermano, hermano, hermano, que me qué que me arroyo, qué me rollo, que me que me Voy a campearle igual que antes, gente. Lo siento por el ruido molesto, la verdad, o sea... ¿Qué cojones? Qué puto gringue, el juego da mucho gringos fuera de coña A ver, son dibujos niños, ¿sabes? ¿eh? ¿Están ahí? Vale, juguemos con las texturas de la... del ropero, ¿sabes? Vale, ¿qué será lo siguiente? Me he dado cuenta de un... de un detalle No sé si os habéis dado cuenta Cada vez que es algo, con lo cual algo oh, shit, interactuar con él para pillarlo Para la máquina, para el puzzle, se ilumina O eso me ha parecido, no sé a ver, es que el cubo o se ha iluminado O sea, realmente tampoco tiene un cactus la vida O sea, agua no es, o sea, una motosierra eh, Caja de herramientas Eso, no, una llave inglesa de puta madre eh, Vale, voy, voy a arriesgarme, ¿eh? Sé que está aquí uh, Por no tener la linterna, ¿eh? O sea, menos mal que no tenía la linterna puesta, mancho A ver Vale, vale, vale Y ahora, mecanismo autodefensivo, gente Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido, ¿eh? Ah, o sea, que sale igualmente Creo que eh, Bote Esponja Creo que tiene los ojos un poquito rojo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? What? What? Gran juego. wow Parte de las expectativas mentales, bro. 20 minutos, gente. Muy grande. Demasiado bien está hecho, eh. Wow. No pensaba que tenía tan poco. Eh, ahí lo tenéis.. Eh, tweets, o sea, en sí, eh.